la familia regresamos con otro video. espero que sea corto porque me preguntaron el día de ayer de qué se trata este anuncio entonces vamos a hablar de eso ahorita familia todavía no le entiendo bien estoy confundido ya lo leí como 7 8 veces lo leí otra vez uh, dos, 3 veces más hace un ratito creo que le entendí pero la verdad estoy totalmente confundido y perdido pero se supone que este anuncio que hicieron están pidiendo que los jugadores apliquen para entrar tienen un formulario para poder ser parte de esta comunidad de programadores so, es una comunidad de, que donde hay herramientas para los programadores que van a poder hacer como juegos dentro, de, dentro del juego pero lo que no entiendo es que dice que estas herramientas de la comunidad para esos programadores están dispuestas para los miembros del UDN, que es el Appland Developer Network. Y si le aprietan aquí el link, les sale esto. Este es un anuncio que hicieron en diciembre del año pasado, donde... Programadores como los del Metamaps, el express Exchange, el Optimizer, o el que se ganó el Hackathon en Las Vegas, o los de Upexland, ellos pudieron aplicar para entrar, para ser parte de esta comunidad espe específicamente para los programadores. Pero lo que no entiendo, lo que no, no comprendo bien es que si no necesitamos saber de el blockchain o de programación porque siempre y cuando tengamos una idea los de Applan nos van a ayudar o esos programadores que ya son parte de esa comunidad nos pueden ayudar acá dice, acá dice que las herramientas para los programadores es, uh, ya están disponibles a los miembros estos el UDN ya pueden aplicar aquí para que les den acceso. Dice que si tienes una idea, una buena idea. Y quieren que que los de habla nos ayude a traer tra llevar esa idea al juego. Que por eso tienen esta aplicación, este formulario. Pero lo que no entiendo, porque acá dice uh, con estas herramientas. Está abierta a todos los creadores para que incorporen economía, activos digitales en Adflag. Uh, lo mejor es que todos estos creadores no necesitan experiencia con el Web3 o con el blockchain. Y dice, si lo pueden construir, lo pueden conectar con lo pueden conectar a Aplan con estas herramientas de programación. Y eso incluye cosas de segunda dimensión, tercera dimensión y de este, virtuales. Dice, los programadores no necesitan construir algo nuevo para Aplan. Dicen que, que podemos poner o sugerir juegos que ya en existencia y otros programas entonces la forma que lo escribieron no, no entiendo bien si necesito ser programadores y saber un poquito de programación de cómputo o solamente necesito mi idea y ellos me ayudan o otros miembros que están en este grupo de programadores ellos me van a ayudar es lo que no entiendo pero si aquí le, le dan, ponen su nombre, su apellido, su número de usuario en el juego, su número de usuario en el Discord. Si tienen Twitter, ponen aquí su correo electrónico. Si son ingenieros de software, son diseñadores de juegos o programadores, si saben algo de los bots, Acá dice que por favor cuenten algo de ustedes, algo interesante, si han trabajado antes, en qué han trabajado y qué les emociona más del metaverso de Aplan. Después, aquí dice que por favor escriban su idea, por ejemplo, que un juego, que quieran hacer un juego dentro de Aplan, cómo funcionaría ese juego, lo expliquen bien. Y dice aquí, si ya tienes una idea nos gustaría trabajar contigo en eso por favor déjanos saber entonces solamente necesito tener la idea no es necesario que sepa yo de programación es lo que no entiendo porque este grupo del UDN se supone que son programadores y aquí el currículum de trabajo como el que hemos tenido o si tienen algún trabajo como programadores. Diseñadores, tal vez que aquí pongan, oh, suban un documento. Esto es todo lo que tienen que hacer. Yo ya llené la aplicación con una idea para un juego. La verdad, no sé si me van a aceptar o me van a decir que estoy loco, que necesito saber de programación, pero lo intenté porque no le entendí bien a eso. Que si necesito ser programador antes que nada para poder entrar a este grupo o solamente con mi idea y es buena idea. Los de Apple me van a aceptar y voy a poder trabajar con, con ellos o con otros programadores de este grupo para que me ayuden con mi idea. Es lo que no entiendo. Y de esto se trata este video. Espero que no los haya yo confundido, pero me preguntaron ayer que si podía yo explicar. No, no quise traducir el, el documento porque la verdad está confuso. No, no le entiendo bien qué es lo que piden, quién califica, quién no califica. Lo que sí... Entendí, es que para celebrar este momento van a lanzar un terraformer, un explorador. Van a sacar un terraformer de esos, pero de eso tra trata el documento, familiar Espero que esto les ayude un poquito. Si tienen alguna idea, no sé, tal vez valga la pena que que vayan aquí y llenen el, el formulario. Y a ver, oh no, aquí no era este. Este y en este formulario, no sé, tal vez a los de Aplan les guste, pero lo que no sé es si es que tenemos que saber algo de programación o no. Me confundieron con ese documento. Bueno, familia, espero que este documento les haya ayudado. No les olvide dejar un like si no se si han inscrito al canal, háganlo. Y los esperamos en el Discord, aquí en la descripción del video, tengo los links para todo. Para que si tienen alguna pregunta, ahí. Están los miembros para que los ayudemos. Que tengan un bonito día, familia. Y nos vemos despuesito en el metaverso.